Señoras y señores, jóvenes, no tan jóvenes, en comunicación telefónica, enganchada, Delfina Pizano de todo un poco, bienvenida a la tarde de la radio. Hola Delfi. Hola Cari. ¿Estás enganchada? Estás enganchada No, soy un genia total Genia total, vamos a decir a los oyentes La llamo, siempre le digo Quédate enganchada que vamos a salir Ella me, me carga y me dice Quédate enganchada Te lo digo muy seguido Eso Te lo toda la, toda la, O sea, todos los todo lo juegos Me lo decís Todos los bueno todo lo decís claro. Ay Dios, Dios, Dios ¿Cómo estás Delfina? ¿Estás enganchada con qué? ¿Una semana enganchada con algo en especial? Sí, con Pinamar Bien ¿Qué pasó con Pinamar? Cumplimos años, feliz cumpleaños Gracias eh, Nada, que la maestra Luz mandó tarea sobre el Pinamar Ajá, bien, porque claro, Pinamar cumplió 42 años. pero vamos a hacer la fiesta, podemos ponerle de el caso, estamos encerrados, bueno, cosas de vida, dando vueltas, bueno. Claro. Y, y estamos encerrados en casa, no pasa de nada, bueno. Y luego mandó tarea de eso. Y ayer con mamá, antes de, Porque ayer hoy, hoy viajó mamá a mi perra. Claro. A hacer la quimió. Le, hacer, le mandamos un saludo a mami, ¿qué le podés decir? Mami, mamá salió, sale escuchando, no sé qué salió, sigue, está poniendo por acá. Ah, salió. bien. Está, le... está Está comiendo algo y viene por acá. Perfecto, pero ¿qué, le, mandale un beso a mami, decirle, mami, mira, lo hago sola, ¿viste? Que yo puedo, mami. decirle. <risa> mami, sabes que lo hago sola? Y <risa> te quiero montar y te amo, mami. Te vemos siempre. La amamos a Mami, nuestra sí. Mami. La Mami, sí. porque claro, si es tu mamá, es la mamá de toda la radio. Imagínate. Sí. Sí. Así somos sí. en sí. Familia Mix. Sí. Bueno, cumplimos con 42 años, porque Año. Pinamar, en el día de ayer, el primero de julio, hace 42 Año. años que se independizó Año. de Madariaga. Somos claro. libres, Delfi. Somos no, libres, así Qué bueno, qué bueno. Y algo que vos me quieras contar, alguna imagen, ¿qué es lo que más te gusta de Pinamar? A ver, decime. A mí me gusta mucho salir, me gusta mucho salir, porque me quiero quedar en en casa mejor, uh -huh. porque mejor me quedo en casa con mamá acá, porque... Por, por el virus y por el de ella, porque si me enfermo, me enfermo ella y no quiero enfermar a ella y no quiero enfermar a nadie. Si claro. me quiero enfermar en casa, mejor. Oye, ayer no, allá no fui en hora, comentía mal. Ajá. Me, me vino el Andrés. ¿Te vino Andrés? Ay, ese Andrés, por Dios? Sí. André, me... Andrés que viene una vez por mes. Es, sí. es bravo, Andrés, es bravo. Sí. A vos, viste, vamos a hablar de mujer a mujer. Total no nos ¿Qué? escucha nadie. No. Nadie, nadie. ¿Andrés cuando te viene? ¿Viene con dolor? Sí, sí. ¿Molesto? Sí molesto, ay, tengo vagos recuerdos, porque cuando yo te cuento cuando somos grandes y Andrés se retira, primero nos enojamos con Andrés de joven, ¿viste? nos molesta sí. todo el tiempo pero después lo sí. extrañas Andrés es como sí, dice, ese... oh, no está más Andrés no, igual, igual yo no lo extraño exactamente lo, ah. realmente lo, lo esto porque me doy la pasa full, tuve dos, tres días en cama porque no pude levantarme ¿Y te cambia el humor te hace más antipática sí me cambia el humor muchas veces porque cuando me viene poquito casi ya sí. estoy con humor bien pero me viene una canilla ya ahí me cambia me cambia el humor ah, es terrible te entiendo sí. totalmente a mí me venía así canilla como vos decís Sí, pues ayer me decimos, más, sí, porque le pusimos canillos como va. <risa> mamá es brava, también le pone sí. nombre y apellido a todo. Sí, caso loco, <risa> canilla, eh, todo. Y Delfi, ¿cuánto te dura, yo, pues, Andrés? Yo, yo estuve en el médico la otra semana. La Esta otra semana estuve en el médico. Bien, te andar? Porque med... me caí, me caí. ¿A dónde te caíste? Me caí... ¿Viste mi, casi, mi casita? Sí. La escalera. Viste que acá se la... la escalera, bueno, viste, se me fue la Jota, estaba mojado, se me fue la Jota. Sí. Y... Mmm, mi mamá sale por la antena del él y lo, se le acasó la Jota. Y yo le digo, te tirando el piso. Uh... ¿Y te golpeaste mucho? Sí, tengo la... tengo acá un moletón en la costilla. Tengo un moletón en el brazo, y me llevaron a ver, el, sacó la placa a ver si tenía algo fracturado dentro del brazo, porque a mí me dolía como loca. Claro. Igual no tenía nada, porque casi nadie no tenía nada, me llevaron al médico igual, igual me llevó, papá me llevó al médico, es un capo. Sí, sí, sí por, el médico las todas, dudas, todo. por las dudas, por las dudas. Por las dudas, tenía algo roto y me está doliendo. Eh, Entré a guardia, se la conté a la guardia, se la conté al, a, a la otra yo sola, estaba mi abusándome abusándome, claro. todo eso. Ahora, y, cuando na, fuiste, ¿qué fuiste? ¿A la guardia del hospital? Sí, porque la acá no tenía, eh, no andaba, no tenía, porque yo tengo 18 y ya tengo que tener una, como una, una edad que yo me entiendo con los dobles más grandes, yo, nomás con chiquitos. Claro, no con pediatras, claro. Ya no. Ya, si te vino tres una vez por mes Ya estás re grande Sí, sí, sí Es así, bueno sí. Y me, me, se me fue los se me, me caí, mi, papá, mi mamá Yo dormí bien el primer día Yo dormí bien el primer día, eh Dormí bien, todo bien, eh a segundo sí. día Me levanto a la, a la mañana Y le digo, mamá, me voy de brazo No, no, no podía ni mover no, dur, Durito, durito, como un coso Uh, qué feo y, y mi papá me dice voy "Yo echar la guardia, bañarte y se lleva la guardia, hay que bañar. Ya, ya, me... No, me no me pongo a ver eso, no quería no que me bañe. Sí, ¿Pero qué piensa, hay... Pizano? ¿Cómo, cómo te va a mandar <risa> a bañar si te duele el brazo, que te caíste, que lo tenés duro? Lo que pasa es que eso, eso es de antiguo. Vos sabés que los antiguos, antes, en la época de la prehistoria, hacían eso. Vos para el médico tenías que tener el camisoncito separado que era para cuando sí. estabas enferma, sí. Eh, sí. el conjuntito de ropa interior para sí. ir al médico, toda limpita, sí. ¿viste? Todo así, sí. ahora van sí. como quieren. Es de la prehistoria sí. eso. Sí, igual igual eh, no tenía nada porque yo era, era me dijeron que era susto y el apoyar, el apoyar el brazo sobre la escalera me hizo, el, me quedé como asusto. y era claro. Así. Claro, es decir, te hiciste la película vos, pero no tenés me hice nada. Me hiciste la película, pero no tenía nada. Ya venía ya, venía ya, ya, con el sello desde, desde allá, desde el doctor con el sello acá, desde el brazo duro, no podía ni moverlo. Yo no, no, me, me decía esa película sin una cabeza. Qué Mi No, me decía no te van a poner nada, te van a poner solamente una gasa y te van a quedar ahí durita, y no me quedé nada. más me quedé días en cama, porque mi hijo va de pozo, la doctora va a de pozo. ¿Y sabes que me hicieron? Me hicieron me salió por, por el culo en medio. La... ¿Qué te salió? Me salió como una fecha para Me dieron a México a en por el toto. Me picharon el culete. Me <risas> te, te pegaste. No la copies a mamá, ¿eh? Que mamá es la que se queda en cama mirando películas. Ahora no te hagas la que te duele y te quedas como mamá en la cama, ¿eh? Y ahora a mamá. Yo me voy con mamá porque ya le dije que cuando era que me viste y me voy con ella viste, viste que vos querés hacer lo mismo de mamá eh, te sí, conozco Delfina Pisano, te conozco sí. Sí. vos te haces la que, la que te duele para irte con mami a la camucha sí pero estaría tan feo así que la vamos ella me son... estoy bien así más o menos así que me pido que yo me quede la noche con ella, esta, esta noche que yo me quedo a con ella habido sí. abajo no sé dónde quiero dormir hoy va a dormir que me quede con ella y después, si sentí si, si bien, después de la noche no, ya me pide que me quede abajo y que fuera papá. Claro, tal cual. Si no, porque, si no porque me pide que yo levante papá, que yo levante a, a papá, que lo, papá la acompañe al baño, y todo eso. Claro. Pero, o yo me quedo despierta, porque yo me quedo todo el medio de la mañana despierta. No pasa nada, yo. Me quedo despierta, me quedo despierta, no tengo ni sueño, nada. O sea, me vamos imagino. a la fiesta y me quedo despierta, después con mamá, realmente. Y mamá la vuelta, ¿Te molesta algo? ¿Te vuelve algo? Yo, no, papá, si papá está abajo, le digo. No, no, empezó, no, y no, no, no, no. papá a escucha y dice, ¿qué te pasa? Y contame, si me huele algo. No, papi, no le doy no, nada. No, tranquilo yo estoy durmiendo. mira la custodia sos vos. Vos sos el despertador de la casa. Sí. Es así. Sí. Bueno, Delfi, un bueno, gusto. Te quiero felicitar porque realmente tuvimos una charla de mujer a mujer muy interesante. sí. Te quiero felicitar porque te desempeñaste de una manera increíble, solita, viste, que vos podés, sí. Delfi, que, que los sí. demás vean que vos podés, sí. que está sí. buenísimo, que hablamos sí. nosotras súper bien juntas. Sí. Así que, bueno, sí. felicitaciones por estar atenta ¿eh? a, a la llamada. Muy buena, muy buena profesional. Gracias. Sos una Gracias. gran profesional. Y un beso de mi mamá que tiene por acá. Dale, un mandamos besos, abrazos y arrumaquitos. Muchos. para mucho. Mucho. sabés que estamos en la semana de sí. la dulzura? Entra uh, sí. Sí. Y el beso está más amargo que nunca. Sí. <risa> y el codo te hace ole. ¿Viste? El abrazo te hace ole porque te pone el codo. No podemos sí. ni abrazar, no, no podemos ni poder, besar. No puede. Acá, igual acá se puede hacer ¿eh? Qué claro, bueno, pero ¿qué se puede? A ver, porque la... Estamos en fase 20. Sí, más o menos. ¿Más o no, en... menos por qué? 20 más 20 más 20, ya no damos sí, más. 20, me 20, me 20, 20, 20, 20, 20 no. más 20 más 20 más 20 más 20 más. Tenemos 40.000 40, cosas y estamos a tanto grado, yo ya no me importo más. Bueno, te mando, te mando un beso, Delfi. <ríe> chao, chao. Besos. Chao, chao. Por favor. Y así pasó Delfina Pisano por la tarde del Magazine de Todo Un Poco. Ya venimos.